es parte de lo que tenemos eh, para ustedes. Compromiso. Actualizando información. Experiencia y credibilidad. Noticias 360 en su nuevo horario. Lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes familia, nueva semana y nueva oportunidad de ganar con Lotería Electrónica. En el nuevo año, soy Nagel Torres y estaré con ustedes presentando los sorteos para hoy lunes 9 de enero de 2023. Los sorteos serán certificados por la auditora Isarel Román, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, siempre con nosotros aquí en el estudio. Busca nuestra página de Facebook de Lotería Electrónica y síguenos. Para que no te pierdas tus sorteos favoritos en vivo, desde cualquier lugar, utilizando tu dispositivo inteligente. Dale, búscala ahora. Oye, y no te quedes sin jugar, que esta noche Powerball cuenta con 340 millones de dólares. Y para que aumentes tus posibilidades de ganar, juégalo con Powerplay y Doubleplay. Y no te olvides de pedir también tu jugada de loto cash esta noche con 540 mil dólares. Pídalo con multiplicador para que aumentes hasta cinco veces tus premios menores. Y la doble revancha no se queda atrás. Te espera con 110 mil dólares, que son buenísimos. Juega y cambia tu año nuevo con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha... una nueva forma de ganar con Wybo Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso, pide siempre tu jugada con Wybo ¿Y qué tal si damos comienzo a los sorteos de esta tarde? Vamos a conocer cuál es el número que vas a poder utilizar en el Wybo Es el 9. El 9. Ahora, damos comienzo a los sorteos de esta tarde. Comenzamos con el pegador. Busque su boleto, se jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Le deseo mucha suerte el primero. Llegó, es el 7. El 7, el segundo, es el 0. El 0, el número ganador de Pega 2 es el 7-0. Repito, el número ganador, el 70. Veamos ahora cuáles son los números del Pega 3. Busque su boleto, se jugó Pega 3. Para el sorteo de día comienza esta tarde. Con el 7, el 7, el segundo. Es el 0, el 0. Y cerrando, pega 3. Es el 2, el 2. El número ganador de pega 3 es el 702. Repito, el número ganador, el 702. Y esta tarde cierra con el sorteo del pega 4. Cerrando tarde de premio con lotería electrónica, mucha suerte a los jugadores de Pega 4 el primero, es el 2, el 2, el segundo es el 0, el 0 el tercero, para el Pega 4 es el 8, el 8 y cerrando Pega 4 llegó es el 4 el 4, el número ganador de Pega 4 es 2084. repito, el número ganador el 20 84. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información no deje de visitar nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos esta noche a las 9. Otro sorteo y otra oportunidad más con Lotería Electrónica. Que tengan todos una excelente tarde.